Link in card Soap Ed muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, la 4 TV, y de Buen Gobierno. También nuevamente darles la bienvenida a las y los compañeros del Diplomado de Inducción a Buen Gobierno, en esta capacitación en donde estamos abordando el tema de política fiscal y tributaria. En esta ocasión, ya está por acá nuestro ponente, el doctor Francisco Arias, eh, bienvenido de parte también de todo el equipo de Buen Gobierno. Damos la, una, una cordial bienvenida y agradecerte por, por brindarnos eh, el tiempo para esta capacitación. Eh, sin más, eh, doctor Francisco, me voy a permitir tomar un, unos pequeños minutitos, un pequeño minuto para poder eh, presentarlo. Un segundo, dice aquí con... Con los temas de, la, de mi internet. Listo. El eh, Doctor Francisco Arias estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una maestría en el Colegio de México. Posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado de Economía en la Universidad de Chicago. Actualmente el doctor Arias se desempeña como jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajó como director general adjunto de análisis económico y estadística de ingresos en la misma secretaría y como asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México. También se desempeñó como asesor de, de, del Economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. El doctor Arias también es profesor de asignatura de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Nuevamente doctor, bienvenido y agradecerle por el tiempo. Hola, ¿qué tal? Eh, es un gustazo y un privilegio poder estar con ustedes eh, y platicarles un poco de lo que hacemos en, en la Secretaría de Hacienda. Eh, tengo ahí una, una PowerPoint. Eh, José, no sé si tú la, la podrías eh, proyectar, te la mandé ahorita a tu WhatsApp, para un claro. poquito guiar, guiar la plática, guiar la, la conversación. Un momentito. Ahí va. Perfecto. No, pues estoy súper contento y súper contento de ver tantas, tantas personas eh, conectadas. Eh, a mí me encanta compartir y transmitir lo que, lo que hacemos en la Secretaría, lo que hemos hecho desde el primero de diciembre del 2018. Eh, a grandes rasgos, eh, quisiera poner un poquito el contexto de, de la Secretaría, de las tres grandes áreas que. Que, que conforman eh, las distintas, eh, cómo com, com, hacemos la política económica en, en la cuarta transformación. Eh, digamos que por un lado se encuentra el área de ingresos, por otro lado se encuentra el área de ingresos en la que yo estoy, y por el otro se encuentra la parte de la deuda y de la hacienda pública. Eh, nosotros, eh, nuestro objetivo es eh, que contemos con los recursos suficientes eh, de impuestos, de ingresos petroleros, que nos permitan financiar eh, el, los programas eh, del presidente, eh, las obras de infraestructura. Y para ello eh, tenemos eh, lo que es la política tributaria, es decir, cómo, cómo eh, garantizar que contemos con esos recursos. Entonces, un poco lo que yo voy a platicar es esta parte, la parte de los ingresos, cómo eh, eh, por décadas uno, uno de los talones de Aquiles de, de la economía del país era la baja recaudación. Entonces voy a platicar un poquito sobre cómo hemos hecho para aumentar la recaudación y algo muy importante, lo hemos logrado sin aumentar impuestos y sin crear impuestos nuevos. Es decir, con la premisa, con la instrucción del presidente de no afectar, digamos, el bolsillo de los hogares, y eh, encontrar las áreas de oportunidad para fortalecer los ingresos y que podamos eh, financiar eh, los programas sociales tan importantes que han, eh, constituyen un cambio de paradigma en, en la política económica, pero siempre protegiendo eh, los hogares y sobre todo le, los, a los hogares de, de menores ingresos del país. Entonces, eh, para entrar en materia y, y bueno, también quiero, quiero Quiero pedirles que, por favor, me interrumpan y hagamos esto de la manera más dinámica, o sea, me interrumpan con preguntas, aclaraciones, eh, y si no, bueno, también al, al final, este, con mucho gusto vamos a, a hacer un, un diálogo de preguntas y respuestas. Pero si hay algo que, por alguna razón, no está claro en, en, a lo largo de, de mi participación, de mi exposición, con muchísimo gusto, eh, pues, vamos haciendo un, un intercambio de, de ideas. A ver, déjenme nada más aquí en mi, en mi monitor hasta para que yo también vea completa la... Tal. Eh, bueno, antes que nada, eh, agradecer la presentación, soy Francisco Arias, es, me presento yo, soy eh, economista de, de la universidad, de, de, de, de la UNAM mi Alma Mater, actualmente doy clases de, de economía en la facultad, luego estudié en el Colegio de México y luego hice un posgrado en, en el extranjero para luego re regresar, regresar a México y trabajar en, en, en estos temas que la verdad me apasionan mucho, y espero transmitirles eh, esta, esto, esto tan interesante que es, que es la, la economía y que es te, tocar los temas tan importantes como los ingresos públicos. En esta, en esta primera filmina, lo que tenemos, eh, digamos, en la parte de arriba, una gráfica de barras en la cual eh, tenemos eh, distintos países y en el eje vertical lo que medimos, son los ingresos eh, que tiene cada país medidos en relación al tamaño de la economía. Esto, esto es importante. Siempre los ingresos hay que medirlos, pues no en, en, en términos, digamos, de pesos o, o unidades monetarias, pues porque países muy grandes o países pequeños, digamos, en términos de población, pues tendrían diferencias. Entonces, para poder hacer eh, y compararlos pues los calculamos eh, con una razón los ingresos en el numerador y el producto interno bruto en el denominador y eso nos da una base de poder comparar eh, entre países en una métrica digamos que pueda que pueda ser digamos homogénea no entonces lo que vemos en, en en esta en esta en esta gráfica son por ejemplo en la parte de izquierda hasta la izquierda vemos países los países nórdicos que eh, se recauda muchísimo. Vemos, por ejemplo, Nica eh, Dinamar Dinamarca eh, recauda 33.8 puntos porcentuales del PIB, casi un tercio de la economía, del tamaño de la economía son ingresos de impuestos. Y así nos vamos hasta la derecha y lo que nosotros vemos ahí en México es que eh, tenemos eh, cerca de 13.6, 14.5 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué es un poquito lo que, lo que nos dice? Nos dice que eh, hemos mejorado, hemos avanzado, pero que todavía hay un área de oportunidad para que los ingresos aumenten eh, y cada vez podamos eh, compararnos con los países que, que más recaudan. Eh, en la gráfica de abajo eh, es un poquito la misma, la misma gráfica pero ahí solo con países de América Latina. En la parte de arriba son los países miembros de la O.S.D. Eh, que como ustedes saben, en la O.S.D. los países miembros, pues generalmente son países eh, con un, eh, mayor, una economía eh, más dinámica que, por ejemplo, los países de América Latina. Entonces, en la parte de abajo vemos eh, México, de nuevo, este, vemos que eh, hemos avanzado, ya no estamos, digamos, en la parte de hasta la derecha, donde es los países que se recauda menos, eh, hemos avanzado y nos da esta, esta filmina un poquito, eh, nos eh, pone en perspectiva de cómo podemos eh, seguir mejorando y de qué manera es lo, como lo hemos hecho eh, en, esta, en esta administración. Eh, Juan, si, si pasamos a la siguiente, porfa Aquí vemos un poquito la, la, la, misma, eh, la misma información en la lámina anterior pero aquí lo vemos por eh, tipo de impuesto, en este caso el IVA, el impuesto al valor agregado. Eh, vemos que en México es alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB, cuando hay otros países, Dinamarca, Finlandia, Suecia, que están, digamos, por encima de los 9 puntos. ¿no? Entonces ahí también, eh, aquí también voy a, voy a hablar un poquito más, más del IVA, que creo que es, es un, es, ha sido siempre un, un tema que en gobiernos anteriores trataban de, de aumentar la recaudación del IVA, yo les voy a platicar por qué se debe tener mucho cuidado cuando, cuando hablamos, hablamos del IVA. Eh, en la parte de abajo vemos de nuevo la misma gráfica para América Latina, y vemos en México estamos igual entre 4 4.2, un poquito más parecido a, al promedio de la región. Si sí, sí, vamos a la siguiente, por favor. Esto es en, en materia del, del impuesto sobre la renta. Aquí el impuesto sobre la renta también me, me gustaría comentarles. El impuesto sobre la renta tiene dos, dos fuentes de, principales. ¿no? El impuesto sobre la renta que pagan las empresas. Eh, en México es una tasa de 30% sobre las utilidades que pagan las empresas. Y por otro lado, en el impuesto sobre la renta también las personas que trabajamos. ¿no? Este, las personas que trabajan en una empresa. Yo en mi caso que trabajo en el gobierno, eh, sobre nuestro salario, eh, pagamos, pagamos una tasa que no es una tasa fija, que es una tasa que va aumentando conforme aumenta el ingreso de las personas. Eh, Esto tiene que ver con, una, con un principio en términos de, de política fiscal, que es la progresividad, eh, y como, como todos eh, Podemos eh, eh, tener una intuición, la, el objetivo es que los que ganan más, paguen más, y los que paguen los que ganan menos, pues paguen, paguen menos, ¿no? Entonces, esta idea de la progresividad está contenida en el, en el impuesto sobre la renta. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, a la siguiente, por favor. Ahorita, en esta, en esta lámina, eh, bueno, quisiera hacer aquí dos, dos acotaciones como para un poco entrar también en contexto. Hablar eh, Antes de hablar de esta lámina que, que, que voy, a, voy a exponer de cómo se, se conforman los ingresos de, del sector público, la diferencia entre, conceptualmente entre el sector público y gobierno federal, que es importante, quisiera hacer dos, dos comentarios de, de lo que habíamos visto, de, del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, eh, como saben, en México tiene una tasa de 16%, que es decir, del precio de ciertos productos, no sé, de eh, aquí, por ejemplo, un celular, eh, cuesta, no sé, mil pesos, se le aplica el 16% a, a, a, al precio de ese producto. Nosotros en México, y es algo que es muy, muy importante, eh, hay ciertos productos que no tienen el impuesto al valor agregado, es decir, que tienen una tasa cero del impuesto. ¿Y eso por ¿Por qué? porque hay ciertos productos que consideramos que eh, tenemos que darles un tratamiento favorable, como por ejemplo a los alimentos y a las medicinas. Eh, los ¿Alguien alzó la mano, perdón? Oh, sí, adelante, Juan Diego, por favor. Sí, sí, sí, muchas gracias. Perdón, Francisco. En esta primera parte, a mí me interesaría a ver si ustedes tienen un estimado. ¿De cuánto es la evasión fiscal que tiene el país eh, considerando sí. los actuales impuestos? Es decir, sería algo interesante pues para saber eh, claro. cuánto tendría que estar captando el país. Todos sabemos el problema de la evasión y ese sería el primer dato. Y el segundo, este, ¿tienen alguna estrategia en el, en el tema de que la recaudación tiene que estar a cargo del Estado, porque muchas de las grandes empresas, digo todos sabemos el tema de Televisa por la parte del Teletón, que ahí se, ah, ahí comprueba sus impuestos ¿hay alguna política de ustedes en la actual cuarta transformación para poder contrarrestar esas medidas? No, una excelente pregunta Juan Diego yo hasta, hasta yo sugerí una dinámica nos presentamos y decimos de dónde son yo soy de Mérida, Yucatán ¿usted de dónde es Juan Diego? ¿de la ciudad? Yo estoy en Oaxaca este, Francisco ¿En Oaxaca? Sí. Ah, qué padre, sí. Mi madre algún tiempo vivió ahí, y iba yo mucho en, en los veranos, cuando estaba yo en la facultad, en los veranos iba para ahí, pero no, yo soy de Mérida y toda mi familia está en Mérida, y, pero ya estoy, este, adoro, me encanta la ciudad. Bueno, este, Juan Diego, esa es una ex extraordinaria, excelente pregunta. Eh, yo te diría que uno de los problemas estructurales que... Que yo creo que hasta por décadas en, en, este, pa en este país, de hecho, un, un, un colega alguna vez me dijo que una de las frases más utilizadas en México, una de las frases más utilizadas en México es, ¿con factura o sin factura? Y eso es algo que nos debería de dar vergüenza, porque cuando utilizan la frase ¿con factura o sin factura? entre dos personas desconocidas en un comercio, eh, no sé, uno va a una tienda y le dicen con factura o sin factura, están cometiendo un, un ilícito eh, de manera sin... Con, o sea, es, en, entendiendo lo, en economía hay unas ramas de economía del crimen y cómo, cómo hay herramientas para, para prevenir actividades ilegales, pero que dos personas sin conocerse de una manera tan descarada eh, se digan con factura o sin factura y lo más común... Eh, es, es, es, es un problema estructural. ¿Y eso que tiene que ver? Pues tiene que ver con la evasión fiscal. La evasión fiscal en México, en los últimos, en los años 80, 90, eh, en, en las primeras décadas de este siglo, llegó a niveles eh, eh, muy, muy alarmantes. Eh, muy, muy alarmantes. Entonces, cuando uno ve la evasión fiscal, que contestando a tu pregunta, en el caso del IVA, Elevación fiscal representaba dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eh, tal vez no están, no tendrían por qué conocer estas cifras, pero un punto del Producto Interno Bruto son 300 mil millones de pesos. Pensemos, un millón de pesos, 100 millones, mil millo, 300 mil millones de pesos es un punto. Dos puntos del PIB son 600 mil millones de pesos. Son recursos para construir varias un universidades, carreteras, son re, eh, inversión en, en, en, en infraestructura, es decir, es una cantidad enorme de dinero que se venía eh, evadiendo en el caso del IVA, y que a nivel, digamos, microeconómico, a nivel de manera coloquial, es lo que está detrás cuando se escucha con factura o sin factura. Entonces, ¿qué, qué es una de las cosas que hemos hecho en la Cuarta Transformación? Nosotros vemos un problema en el que se está dejando de recaudar esa cantidad enorme de dinero porque la gente no paga impuestos. ¿Qué hacían en los gobiernos anteriores? De alguna forma hacían caso omiso a este problema y decían, vamos a recaudar subiendo la tasa de los impuestos. Eh, yo, yo soy relativamente joven, pero los que tal vez no son tan jóvenes conocen una famosa se llamaba la Roque Señal. No sé si se acuerdan cuando se aprobó aumentar el IVA, ¿no? Entonces... La, la instrucción en esta en esta del presidente ha sido: ¿por qué vamos a aumentar los impuestos cuando los que están, no se, cuando los que existen y las tasas vigentes no las está pagando la gente? ¿Por qué no mejor hacemos, y le voy a hablar de ello, un esfuerzo en atender. Y es, pero no tendría por qué. Yo creo que sí al ponente no le molesta y es, no, no entiendo. <ríe> es que estoy viendo unos comentarios. Este. Eh, lo, lo, que, lo que va a suce lo que sucede es que, ¿para qué crear impuestos nuevos? ¿Para qué subir las tasas de los impuestos? Si mejor podemos hacer, eh, como uno de los principios, acabar con la corrupción también significa eh, hacer que se cumpla con el marco tributario y legal vigente, que se pague lo que se debe sin tener que aumentar las tasas. Entonces, lo, lo que usted dice, Juan Diego es muy importante. Era cerca de dos puntos porcentuales del PIB de evasión y lo que nosotros hemos logrado en esta administración es reducirlo a la mitad. Eh, algo que, que nunca, eh, que, es, que es admirable que ocho colegas de otras eh, secretarías de Hacienda de otros países nos han, nos han eh, venido a consultar eh, sobre cómo hacerle. Porque creo que ahí es donde podemos, y lo que hemos hecho, aumentar los ingresos sin crear impuestos nuevos, sin aumentar las tasas, simplemente haciendo que la gente y que las grandes empresas Paguen lo que les corresponde. No sé si con eso atiendo su pregunta, Juan Diego. Esa ha sido una, una de las estrategias, algo que, que, que voy a hablar más hacia más adelante. Eh, y bueno, eh, esta, el, a, antes de la pregunta, a, hablaba yo de, por ejemplo, el IVA, los alimentos y las medicinas. Pues pareciera, y, y, y hasta coraje da, cuando se pensaba aumentar el IVA, aumentar la recaudación del IVA, cobrándole iba a los alimentos y las medicinas. Cuando nosotros vemos eh, a los distintos hogares ordenados por lo que le llamamos los desiles de ingreso, vemos que la gente de menores ingresos, y eso es algo de sentido común, la gente de menores ingresos le destina mucho de su presupuesto del hogar a comprar alimentos, ¿no? Porque es lo de primera necesidad. La gente de mayores ingresos, la gente que tiene mucho dinero, ...de su presupuesto, pues es poquito lo que destinan en ir al súper, ¿no? Se compran otras cosas, coches, yates, lo que sea. Pero la gente de bajos recursos le destina mucho a, eh, a comprar alimentos. Entonces, eh, pues resulta eh, de poco sentido común y poco hasta de justicia social... ...querer cobrarle IVA a los alimentos. Algo que sistemáticamente se trataba de hacer y que eh, generalmente las legisladoras y los legisladores de oposición votaban en contra, y por eso nunca se logró eh, esta, esta idea, de, desde mi punto de vista, no sé qué en el auditorio, errónea de querer cobrarle IVA a los alimentos, ¿no? Los, los alimentos pues, no tienen por qué tener IVA ni las medicinas, porque son, son recursos de primera necesidad, ¿no? Eh, queremos ver un, un familiar se enferma, vamos a la farmacia, y si la, y si la medicina cuesta además 16% más, pues es una afectación. Entonces, la estrategia que hemos nosotros seguido para aumentar eh, los ingresos, para poder eh, eh, tener un presupuesto eh, con justicia social, con los programas sociales, ha sido ir y cobrarle y que paguen lo que realmente le corresponde a, principalmente a las grandes empresas. ¿Ok? Entonces, eso es un comentario con respecto a las láminas anteriores. No sé si hasta aquí alguna, alguna otra pregunta... Creo que todo bien. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, eso con respecto a... Ah. Sí, adelante, don Saúl. Lo veo por ahí. Algo que, que ha sido polémico, y no sé, no tengo la respuesta, y qué bueno que usted es especialista, es tenemos la economía informal que se ha dado a través de eh, los, los gobiernos oligárquicos, Neoliberales. Neoliberales. Neoliberales. neoliberales es un gran porcentaje es un gran porcentaje quizás usted tenga la cifra yo creo que escuché que más del 50% de la economía era informal y no hemos encontrado el hilo que pudiera conductor que pudiera ser que esas ramas, esas actividades que finalmente son actividades económicas pudieran dejar aunque sea un peso pero es un peso a nada, es un peso. Yo digo, si tenemos, sabemos que la gente está en los tianguis, sabemos dónde está, sabemos que está la, la actividad realizándose. Algún mecanismo de control, tienen que tener un permiso para vender, para estar en un lugar, espacio X, y que eso nos sirviera para que pudiéramos, con una estrategia eh, de reclado de, de, de opción, pues, que aporten una cantidad incipiente, pero que pueda contribuir a, a eso que usted está mencionando, que es, sería, un, yo creo que aumentaríamos mínimo uno o dos puntos de, del PIB, ¿eh? seguro estoy de eso, gracias. No, muchas gracias, don Saúl. Por ahí hay otras manos alzadas, si quieren hacemos dos o tres y ya luego continúo, ¿les parece? O, o, el moderador es José, ¿verdad, José Manuel? ¿Cómo sugieres tú? Sí, pues mira, generalmente lo que hacemos es terminar la, que termines la exposición y al final ya dejamos unos 40 45 minutos lo que ah, nos para, para preguntas. Va, va, va. Ah, perfecto. Bueno, Pero igual entonces, como tú te sientas más cómodo también. No, pues aquí somos somos colegas, camaradas, como, como lo sometemos a... a eh, tal vez podemos hacer lo siguiente. Dos preguntas más, continúo 10, 15 minutos y abro dos preguntas más y así para tampoco detenernos mucho. ¿Les parece? Súper. Va, que va. va. entonces este, está la señora María del Carmen y el compañero Bet. Y con eso ya continúo y en 10, 15 minutos me detengo y así vamos, ¿no? Para hacerlo dinámico, ¿vale? Vale. Bien. Vale, María del Carmen, adelante. Sí, gracias, buenos días. Eh, aquí aprovechando, perdón, la, la libertad que nos diste de hacer preguntas, quería hacer una este, que es personal, eh, ahorita que mencionabas de que a veces este, eso de que cuando uno compra algo y nos dicen con factura o sin factura, siempre he tenido la duda, cuando vamos a, a, a comer o, a, o, tenemos, o compramos algo, nos dan un precio, incluso lo ponen en el establecimiento o en alguna parte donde nosotros vemos el costo. Y una vez que pedimos la factura, muchas veces nos dicen, ah, es que es, este, es, es, ese costo va ahora a incluir IVA. O sea, nunca nos dijeron que no tenía el IVA incluido. Y a veces ya lo consumimos. ¿Eso es legal o es ilegal? Esa es una pregunta que tenía, pues, técnica, ¿no? Aquí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ya una más, el compañero o Obed, y ya continúo para seguir. También he estado viendo en el chat que hay quienes dicen, no... Preguntas al final, ¿no? Entonces, para para para atender todo. A ver, Obed, por favor, compañero. Buenas tardes, maestro. Eh, no, mi pregunta va respecto al, al ingresos. Eh, antes siempre en los gobiernos anteriores eh, se daba mucho el, el tema de la figura de la donataria autorizada. Eh, mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esta figura dentro de la, eh, ¿cómo se llama? Dentro de las políticas de recaudación en este gobierno. Okay. Bueno, rapidísimo. Primero, el tema de la informalidad. Eh, ahí creo que algo, algo que, que hicimos el año pasado es crear una figura que se llama el régimen simplificado de confianza. Este es un, digamos, un, una forma en la que paguen impuestos eh, los pequeños changarros, que paguen impuestos eh, las personas que tienen su, su negocio por cuenta propia, que reconociendo que tienen una capacidad económica distinta que las grandes empresas, eh, lo que hicimos es que estas personas pagan eh, por todos sus ingresos un solo impuesto, que es alrededor del 1%, entre el 1 y el 2% de todos sus ingresos. una cuota fija eh, de una manera muy, muy sencilla desde el punto de vista de que no necesitan contadores públicos y tal. Eh, si quieren luego... Eh, a través de José Manuel les puedo pasar una tarjetita de cómo funciona, eh, y es un gran esfuerzo desde el punto de vista de, de, del SAT, de nosotros en la Secretaría de Hacienda, de eh, hacer, digamos, ¿cómo decir?, un traje a la medida para que paguen impuestos de acuerdo a sus capacidades los pequeños changarros, las, las pequeñas eh, las pymes, las pequeñas... Eh, eh, empresas, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es algo que se hizo, que ha tenido muy buen resultado. Muchas personas que antes decían, no, pues yo no, yo no quiero ser formal porque pago muchos impuestos y tal. Pues no, son impuestos muy, casi algo relativamente hasta simbólico, pero que sí eh, eh, ya permiten entrar a la, a la, a la, a la formalidad. Eh, eso es algo que, por ejemplo, yo lo estudié un poquito de, estudiando, ...de experiencias de, en otros países para luego ver qué es lo que se hace en otros países y funciona. En Brasil tienen esto, se llama el monotributo. Entonces, no es que lo copiamos de Brasil, pero que sí seguimos un poquito cómo, cómo hacer que eh, una, un, no sé, el, el, la, la tlapalería de aquí en la esquina, de, de aquí de su casa, voy este, hace a hacer rato la tlapalería, eh, pues es un pequeño changarro que no va a pagar igual que, digamos, que la Coca-Cola, no va a pagar igual que Cemex, pues no. Entonces, hicimos un, un esquema para los pequeños changarros, para que entren a la informalidad, para que paguen de acuerdo a sus capacidades, eh, y está funcionando muy bien. Se llama régimen de incorporación fiscal, se le conoce como reciclo, este, y está ese. Rapidísimo, eh, en realidad las, las empresas eh, o en las tiendas, la mayoría ya te dan el precio con IVA, pero sí puede ser el caso que den el precio sin IVA, y eh, legalmente eh, pues están en su derecho. Sí puede ser un poco mañoso que uno vea el precio ahí en el, en, en, en el anaquel, cuando va a la caja, creo que eso es algo que, que, que es un buen punto, tal vez lo voy a comentar con mis colegas abogados, a ver si se puede hacer algo para obligar a que todo ya se lo den con, con, con el IVA. Lo que sí sucede es que cuando le cobran en efectivo, eh, cuando cobran en efectivo a veces le dicen, si me pagan en efectivo, no le cobro IVA, pero si me pide factura, sí le cobro IVA. Y ahí es donde juega un poquito lo que yo decía al inicio, que desafortunadamente, después de, los, de las frases del estadio de, de, de fútbol, la segunda es con factura o sin factura, precisamente por eso, ¿no? Porque cuando no dan factura, eh, es un ingreso que no le reportan al SAT y pues dicen, no te cobro el IVA, ¿no? Entonces ahí es donde se juega con eso, ¿no? Hemos hecho algunas eh, medidas que voy a hablar más adelante, que tiene que ver con eso, este, este, y, y, y bueno, tal vez eh, eh, hasta, hasta aquí y continúo, ¿no? Les parece, sí, súper, estoy en desacuerdo. Condicionar la factura al pago del IVA es ilegal, claro, totalmente, totalmente, eh, totalmente. Cuando, cuando le dan factura a uno, eh. Bueno, es que hay muchas cosas. Vamos mejor a las preguntas, porque si no me, me distraigo. Sí. Bueno, aquí en un poquito vale. la, la, la estructura de esta lámina, y digo, porque ya este, va avanzando el tiempo, es cómo son los ingresos del sector público, ¿no? Primero tenemos los ingresos petroleros, eh, que este año eh, nos han ayudado muchísimo, porque el precio del petróleo subió, en algún momento llegó a estar más de 100 dólares por barril. Se componen de los ingresos petroleros de, de Pemex, de la, de la empresa del Estado, y los ingresos petroleros del gobierno federal. Los ingresos petroleros del gobierno federal eh, se componen por eh, lo que Pemex le paga a, al gobierno federal porque eh, los hidrocarburos son propiedad de todos nosotros, son propiedad de la nación, son propiedad de todos los mexicanos. Entonces a Pemex se le cobra, eh, no es un impuesto, se le llama derecho de utilidad compartida, que Pemex le transfiere al gobierno federal. Luego ya, eh, en, en, me parece que en 2016 17 hubo unas licitaciones que se dieron ciertos campos petroleros en el Golfo de México a algunas empresas que también le pagan al gobierno federal. Entonces, los ingresos petroleros vienen de esas dos fuentes. Lo de gobierno federal, que son eh, el presidente, el jefe del ejecutivo y las distintas dependencias, eh, ese, digamos, es el, lo que entendemos por gobierno federal y Pemex, pues, lo que es, saca los barriles, los exporta o los convierte en gasolina y vende la gasolina, etcétera Entonces, esa es la parte, digamos, de los ingresos petroleros. Después tenemos los ingresos no petroleros, eh, que se componen de eh, los que le podemos decir, los del gobierno federal, que son principalmente los tributarios, es decir, el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, eh, el impuesto, por ejemplo, a los refrescos. Eh, los refrescos, la verdad es que son, eh, yo no tengo nada contra los refrescos. Yo no me gustan los refrescos, pero son nocivos, tienen mucho azúcar. Entonces, se les cobra un impuesto a, a los refrescos. Se le cobran impuestos a, a, a los cigarros. Eh, y ahí es donde están en esta cajita los, los ingresos tributarios, ¿no? Después están los ingresos no tributarios. Ahí siempre me preguntan, ¿qué son los ingresos no tributarios? Bueno, eh, no sé quiénes han, bueno, a mí me gusta mucho ir al Istacihuatl, al Nevado, al, al Toluca, a los parques nacionales, uno paga la entrada, ¿no? Eso es un, un, un, un ingreso no tributario, la, entra, la, la entrada a los parques eh, a los parques eh, ecológicos o las autopistas, o sea... Son lo que no son impuestos, sacar el pasaporte, ¿no? Uno paga una cuota por sacar el pasaporte, por hacer trámites, etcétera. Eso, digamos, es esa cajita que dice no tributarios. Y bueno, como se pueden imaginar, pues no, no son una fuente muy grande de recursos, pero bueno, ahí están. Y después tenemos en, en los no petroleros los ingresos de, de las, los organismos y empresas del Estado, que no son Pemex, que son los otros, que son principalmente las CFE, el IMSS y el ISTE. Aquí es importante mencionar en, en, en, en las CFE, eh, cobran pues por, por la electricidad, por las tarifas, que se ha hecho un gran, gran esfuerzo de contenerlas, de subsidiarlas, para que los hogares eh, en realidad no pagamos eh, como si la CFE fuera una empresa privada y sería caricísimo, ¿no? Este, en el INSS, pues bueno, están las cuotas de, de los, las cuotas patronales, las cuotas que da el, el gobierno, las cuotas de los trabajadores, etcétera, y un poquito lo mismo, lo mismo con el ISTE. Entonces, digamos, este, en, esta, en este como esquema es donde están todos los ingresos que tiene el, el sector público y que esos ingresos, eh, justo eh, yo estuve en la Cámara de Diputados antier eh, platicando con, con los legisladores de... De, ...de Morena y, y aliados, de, del Verde, del PES, este, del Partido del Trabajo, platicándoles un poco cómo creemos que van a ser estos ingresos en 2023. Nosotros en, en la oficina, eh, decía pues, que soy economista, eh, tenemos eh, métodos estadísticos para hacer pronósticos de cuánto va a haber en cada una de estas cajitas. ¿Por qué? Porque con ese, esa cifra que, que hacemos, que decimos va a haber tanto dinero el próximo año... Pues entonces ya mis colegas en, en en la parte de egresos dicen, ah, bueno, pues como, yo les digo, ¿qué tamaño es el pastel? Y ellos dicen cómo reparten el pastel en, en, en, en, en las obligaciones de, de, de, de gasto, ¿no? O sea, pues tanto va a ir para eh, los programas de bienestar, para las becas, para adultos mayores, qué tal carretera, que el, el tren Maya, que lo que estamos haciendo en el corredor interoceánico, etcétera. Y si llega a suceder que la cifra que yo digo, bueno, que nosotros decimos va, que va a ser de ingresos, no alcanza, pues estamos en una bronca, ¿no? Porque pues, tenemos que endeudarnos. Y algo que es bien importante, que el presidente nos instruyó desde el primer día, eh, bueno, yo empecé en septiembre en el equipo de transición, pero, pero ya el primero de diciembre es no nos vamos a endeudar como se endeudaban antes. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en el gasto, porque eh, pues los ingresos pues tienen un límite, ¿no? Y es por eso que estamos, eh, ya hemos, eh, se ha hablado mucho de la, de la, de la austeridad republicana, eh, a nosotros nos, nos redujeron el salario a todos los funcionarios, eh, hemos, ya, ya, no, ya no hay estos viajes, o sea, se ha ahorrado mucho dinero porque las necesidades de gasto son muchas y pues los ingresos eh, hemos avanzado muchísimo, pero pues siempre, siempre, este, pues hasta en las casas, en los hogares, ¿no? Pues nunca es suficiente, ¿no? Eh, pero bueno, este es, este es el panorama completo de, de cómo de cómo son los ingresos. Entonces, eh, continuamos, porfa, este, la siguiente. Ah, aquí me gustaría hablar de, de lo que es eh, justo, justo en, lo, en la época del año en la que estamos ahora. En la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre enviamos a la Cámara de Diputados lo que se conoce como el, el, el paquete económico. A ver, déjenme el, el paquete económico que se discute en septiembre y como fecha límite es el 20 de octubre, para que los diputados voten, hagan los ajustes y voten, se va a la Cámara de Senadores, ellos tienen hasta el 31 de octubre para ratificar lo que le enviaron los, los diputados. Y ahí es donde se aprueba eh, lo que les decía, los ingresos del próximo año, y luego en la Cámara de Diputados vuelven a votar lo que se conoce como, yo estoy hablando de la Ley de Ingresos de la Federación, que son los ingresos, que va primero. Y después, ya que se aprueba, ya que se sabe cuánto dinero va a haber, aprueban, discuten, votan eh, lo que se conoce como el presupuesto de ingresos de la Federación, y eso tienen hasta el 15 de abril. Entonces ahora estamos en una época del año bien interesante en el que nosotros como eh, Ejecutivo, como Secretaría de Hacienda, estamos en, en, en contacto, en diálogo con los eh, las, las los legisladores para eh, discutir eh, lo que es el presupuesto del próximo año. Esta es una época del año este, bien divertida, pero pues, de muchísimo trabajo, de desvelarse, este, y que eh, en eso estamos. ¿Ese paquete económico que es? Es un texto donde se, se, se detalla la política económica del próximo año, después la iniciativa de ley de ingresos, es un poquito lo que les decía, tenemos que estimar uno por uno los impuestos, ¿cómo van a ser el próximo año? Se imaginarán la, la, la chamba que es eso, pues tenemos que ver pues, cómo va a estar el consumo, la tasa de interés y tal, y lo metemos a unos bases de datos y tal, este, no sé, los colegas economistas me, me, me entenderán, y, y los que no son economistas, eh, no se pierden de, de mucho, es un poquito, es un poquito este, la chamba de hacer los, los pronósticos, ¿no? Y hacerlos con mucho cuidado para, eh, para no errarle a los números, ¿no? Después está el presupuesto de egresos, que es cómo se va a gastar, y muchas veces eh, la miscelánea fiscal, que este año no, no enviamos miscelánea fiscal, porque ya habíamos enviado en los años anteriores, que es donde pueden haber ajustes a, a las leyes del IVA, del ISR, etcétera, ¿no? Este, si vamos a, a, a la siguiente, ya para adelante, eh, esto es importante, esto es, eh, digamos, el, el punto de partida de lo que es el, el paquete, el presupuesto del próximo año, son con eh, las proyecciones de cómo creemos que va a estar la economía el próximo año, ¿no? Eh, en términos de Producto Interno Bruto, eh, tenemos un rango, creemos que va a estar entre, digamos, 1.9 y 3. Eh, nosotros en el gobierno somos optimistas de ese rango de manera puntual. Si nos dicen, pues, dentro del rango cuál hay que elegir, pues elegimos el, el más alto porque hemos visto que nos vamos recuperando y bien de, de, del tema después de la crisis de la pandemia, eh, también estamos destinando muchísima inversión pública para el próximo año, algo que no se hacía en décadas, o sea, la inversión pública iba cayendo porque lo más fácil antes era, pues, no alcanza el dinero, ¿qué hacemos? Ah, pues no inviertes. Ahorita no, hemos hecho un gran esfuerzo para seguir invirtiendo. También vemos, eh, tenemos que hacer pronósticos de cómo creemos que va a ser el, el precio del petróleo el próximo año, el tipo de cambio, las tasas de interés. La cuenta corriente es eh, todo lo que nosotros vendemos al exterior, exportaciones de bienes y servicios, eh, menos lo que compramos del exterior, ¿no? Eh, siempre en México es, es, es, es, compramos más de lo que vendemos este año, pero es moderado, va a estar cerca de 18 mil eh, millones de, de dólares, etcétera. Y más o menos esta, esta es una parte de lo que es el paquete económico. En aras de tiempo, creo que voy a ir un poquito más rápido para poder eh, eh, cumplir con, con, con lo que me había platicado Manuel. A ver si quieres, avanza una más, Manuel, y yo te voy diciendo cuándo paramos. Eh, bueno, esta, esta es una, no, el anterior. Esta es una gráfica que nos muestra, eh, abajo tenemos los distintos años, ¿no? Desde 1994. Y en la parte, digamos, eh, vertical, tenemos las tasas de crecimiento. Y lo que graficamos ahí son dos variables. La del Producto Interno Bruto, que es la actividad económica, y en la otra, que es la, la que está como en beige, y la que está en verde, eh, son los ingresos. Entonces vemos que más, vemos, o la idea o el objetivo de esta gráfica es ver cómo, cómo pues, van moviéndose de manera como co conjunta, como si fueran eh, primos, ¿no? Se van moviendo. Eso nos sirve a nosotros para hacer eh, las, las estimaciones de, de los ingresos. Vámonos a ir un poquito más rápido. Esta es una más o menos técnica de cómo se hacen los métodos y tal. La podemos eh, omitir. Sigamos. Sigamos para adelante. Estas partes... Eh, de, de, de, de la parte así, digamos, de talacha de técnica, de cómo se hacen las, las proyecciones. Eh, ahora, la siguiente. Con esto me voy a, me voy a, a detener, a hacer, digamos, un, un brevemente en cinco minutos ya para concluir y abrir a preguntas. Por ejemplo, una medida que hicimos el año pasado, ¿no? Eh, los productos de higiene femenina tenían IVA, se pagaban al 16%. Eh, nosotros estamos muy comprometidos con temas de equidad de género. En México, eh, desafortunadamente, eh, por ponerles eh, un ejemplo, eh, pensemos un hombre y una mujer con la misma nivel de educación, o sea, que estudiaron la misma carrera, en la misma universidad, sacaban las mismas calificaciones, eh, tienen la misma experiencia, todo igualito. Cuando van a trabajar, el hombre gana 20% más que la mujer. ¿Por qué? Pues si tienen la misma educación, las mismas calificaciones y todo, tenemos... Eh, un problema de inequidad de género fuerte, no solo en México en también América Latina y eso eh, es algo que un gobierno de izquierda un gobierno progresista, escuchaba cuando me conecté a, eh, mi colega anterior hablaba de gobierno progresista pues no podemos estar de acuerdo con eso no, no, no, no se vale que una mujer gane menos simplemente por ser mujer, eso, eso pasa en, en, en México, pasa en muchos países y tenemos que hacer políticas públicas, tenemos que hacer un gran esfuerzo para eliminar esos sesgos de género, ¿no? Eh, dicho eso, entre muchas de las cosas que hemos hecho para eh, eh, a, a, a abonarle a esta agenda de, de equidad de género, es que los productos de higiene femenina pues, tienen 16% de IVA. Hay estudios de la ONU eh, que eh, muestra que eh, las mujeres en, en, en temas, en, en el, los periodos, su periodo menstrual, muchas veces dejan de ir a la escuela, muchas veces no tienen, por ese 16%, muchas ya no compran esos productos, y creemos que eh, es una característica biológica que estos productos son para las mujeres, y por qué les vamos a poner un impuesto. Entonces, algo que hicimos junto con un grupo de legisladoras el, el, el año pasado, fue cambiar en la ley del IVA para que estos productos ya no tengan IVA. Eh, eso... Eh, ¿Tiene un, un, un, un, un efecto directo en qué? Pues en que baja el precio y hace más accesibles estos productos, ¿no? Entonces, esa es una medida, digamos, de política tributaria que claramente no busca que aumenten los ingresos, pero busca que no aumenten los ingresos, pero busca un fin y un objetivo extrafiscal fiscal que eh, a todas luces es un objetivo eh, loable que tiene mérito, ¿no? Entonces, esto era algo que, que, le, que les quería platicar, ¿no? Eh, no siempre hacemos, vamos a subir la tasa de un impuesto para recaudar más, a veces, a veces se le puede quitar el impuesto a un producto para alcanzar un objetivo eh, que, que creo que sería difícil que alguien diga, no, eh, no le quiten el, que paguen ese impuesto porque vamos a recaudar, ¿no? Entonces, eso también es parte un poco de, de nuestro trabajo, ¿no? Este, Yo creo que ya estamos en el tiempo que me habían dicho para la exposición, para pasar ahora sí a, a preguntas y respuestas, y también hay, hay más láminas y, y tal. ¿Cómo, ¿Cómo ves, José? ¿Cómo ve la audiencia? Pues, va, va, vamos, en tiempo vamos súper bien, ¿eh? Este, sí, estamos súper bien de tiempo. Si quisieras este, profundizar en algún tema, sin problema. Ah, bueno, pasan un, un poco más láminas. A ver. Pues es que es la anterior, otra. Es que ya están estas un poquito más de estadística y tal. A ver. Estos son los estudios que hicimos, ¿no? no, no, regresiones. No, no. Yo creo que aquí le, le, le, le, le dejo mejor. No sé si, si, si, si están de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Claro, este, sí, pues yo creo que vamos a tener muchas preguntas, entonces este, vamos este, desarrollándolas. Por aquí ya tenemos varias manos levantadas. Este, ¿Te parece, eh, doctor Francisco, si nos vamos dos preguntas y regresamos contigo, así nos vamos por pares para ir avanzando? Claro, claro. ¿Qué tenemos hasta la 1.45, 1.40, verdad? Que tengo eh, hasta, las, hasta las dos podemos quedarnos sin problema. Ok. Este, a ver, empezamos con nuestro compañero Felicito García y después se prepara Jesús Sansón. Sí. Este, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante. Este, bueno, muchas gracias por este espacio. Este, no quería dejar de pasar esta oportunidad escuchando a, a este personal de ahí del de SAT. Este, yo me quiero... A lo mejor, este, Felicito, no, de Hacienda. El SAT, de Hacienda. El SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría. Okay. Sí, eh, sí, siempre sí. nos confunden, siempre nos confunden, pero somos colegas, tenemos mucha comunicación, pero en términos de la estructura institucional... El SAT es quien administra y cobra, y en las secretarías que les decimos qué cobrar y qué no cobrar. Es como, okay. como nosotros ponemos las reglas del juego y ellos son los árbitros, ¿no? Este, Muy bien. Es importante este, la aclaración porque pasa mucho. Ok, bueno, este que, gracias por la aclaración. Este, yo este, soy de Oaxaca y eh, la verdad, eh, He visto algunas este, complicaciones en una en, en cuanto al registro o inscripción al RFC de algunas, eh, concretamente a personas morales que no son constituidas ante notario. Hablo de comunidades y ejidos. En Oaxaca es enorme la extensión territorial y hay muchas comunidades y ejidos. Oaxaca tiene es uno de los estados con mayor potencial este, después de Durango y Chihuahua este, en producción forestal. Y este, las comunidades y ejidos nacen a partir de una resolución presidencial. Entonces eh, no se constituyen ante notario y para hacer su inscripción, para que obtengan su RFC, este, no, el SAT pide, o más bien, ajá, aquí en la en las oficinas de la administración, este piden o es de manera obligatoria que todos los comuneros o ejidatarios deben de tener su registro federal. Y entonces los pueblos lejanos, los lugares este, muy apartados, resulta este, imposible mover a la gente. Y además de esto, ahorita no sé a qué se debe de que eh, para sacar una cita en la Hacienda, precisamente para legalizar la producción de una comunidad en tema forestal, por ejemplo, este, No hay citas, está saturadísimo eh, en, ahí en, en el trámite y eso la verdad yo creo que lejos de ayudar a la mejora o la mayor contribución de los impuestos, pues esto deja abierta la posibilidad de que en, en muchos, muchas organizaciones, eh, compradores de maderas, actúen de manera ilegal y eso pues yo creo que también atenta contra el ingreso, el patrimonio de en este caso del Estado y también de las comunidades, no sé qué mecanismo hubiera haber ahí para flexibilizar esa parte ah, tu micrófono Exacto. siempre pasa eso, no, muchísimas gracias Felicito, de verdad que te agradezco mucho este este comentario, esta, esta preocupación. Eh, lo que te puedo decir es, primero que nada, tomo nota eh, y yo el lunes eh, me comunico con, con colegas del SAT que ven estas partes administrativas para plantearles esta problemática. Eh, ahí ahí mi, mi, mi respuesta concreta para, para, para llegar, digamos, a un, un acuerdo. Eh, eso no depende directamente de mí, pero yo con mucho gusto... Eh, transmito esta esta preocupación. Eh, los problemas que ha tenido el SAT han sido que con la pandemia, eh, de hecho en el SAT muchos colegas fallecieron porque tenían mucho contacto, no podían dejar de tener esta, que los registros del RFC, las citas y tal, y eventualmente tuvieron que reducir las, las, las citas. Entonces tienen acumulada una carga de, de, de citas pendientes que han ido solventando que eh, yo escuché hace unos días en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, la jefa del SAT muy preocupada para acelerar todo esto, ¿no? Pero tomo nota, este, creo que es muy importante estos foros, estos, escuchar a, a, a, a, a, a los compañeros que en el día a día se encuentran con estas problemáticas y tomar nota y, y, y, y que sea, se, se, se vea de qué forma solventar esto. Te lo agradezco muchísimo. Eh, institucionalmente te pido una disculpa pero vamos a vamos a ver de qué forma podemos eh, eh, atender esta preocupación este, válida, genuina que, que, que usted tiene ¿no? ok, muchas gracias No, no gracias. gracias. Este, adelante compañero Jesús ¿qué tal compañeras y compañeros? muy buena tarde eh, soy Jesús Sansón y yo vivo en el Estado de México Estimado Francisco, eh, no sé si fuera posible que nos hablaras el día de hoy un poco acerca de los impuestos ambientales y si hay la oportunidad posteriormente de profundizar en este tema, ya sea contigo o con alguna persona que nos, pudiera, nos pudieras decir que estuviera trabajando ahí en la Secretaría de Hacienda y viera muy puntualmente este tema, ¿no? y sobre todo también para tener algún intercambio sobre mecanismos de desarrollo eh, limpio. Gracias. No, muchas gracias, don Jesús. No, no, pues conmigo, miren, yo creo que a través de José Manuel les voy a pasar mi correo electrónico. Nuestras oficinas están abiertas. Eh, usted nos envía un correo y con mucho gusto eh, nos podemos reunir en la oficina un día 30, 45 minutos y platicar sus inquietudes, sus ideas. Muchas veces uno en el escritorio puede diseñar y tal, pero a veces la gente que en el día a día eh, eh, ve las cosas eh, tiene mucho que contribuir. Entonces, con mucho gusto podemos eh, platicar de eso. ¿Qué le puedo decir al respecto? Eh, es, un, es un tema muy interesante. Eh, por ejemplo, eh, un impuesto al carbono, ¿no? Eh, muchos países están discutiendo, vamos a, a poner un impuesto al carbono. El tema con un impuesto al carbono, ¿no? Eh, nos da recaudación y eleva los costos de todo lo que detrás de su producción eh, ha generado contaminación. No vayamos lejos, por ejemplo, un impuesto a, a, a, a los plásticos, a los popotes, eh, un impuesto más alto a las gasolinas, etc. Se, es algo que a lo que vamos a transitar en el mediano plazo sí o sí. El tema es que tenemos que ser cuidadosos, porque si le ponemos un impuesto al carbono, imagínese cómo van a aumentar los precios, porque prácticamente todo detrás, bueno, la la, la, la generación de, de energía eléctrica, etcétera. Entonces, tenemos que hacerlo de manera gradual, y lo que yo eh, estamos estudiando, y tal vez en el mediano plazo, es, por ejemplo, a lo mejor reducir el IVA y subirle al, al, al carbono, para, para más o menos compensar. Porque si nosotros, eh, ¿qué es lo que más contamina? Pues los coches y le ponemos un impuesto a la gasolina muy alto para que se transite a coches eléctricos. Pues en el, corto, en el corto plazo lo que va a pasar, pues es que nos vamos a tener unos gasolinazos y nos va a afectar, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué forma a lo mejor bajarle por un lado y subirla a estos otros para que quede más o menos en equilibrio, no se afecte la economía de los hogares. Eh, pero efectivamente, o sea, el tema del medio ambiente, el, el calentamiento global, es un tema que a través de los impuestos, eh, los impuestos son una herramienta para ello. Pero se tiene que hacer con mucha cautela, con, mucha, eh, con un diseño muy cuidadoso para que, y además, bueno, ahora todos lo sabemos, estamos en, en un tema en que en el mundo... Eh, los precios están aumentando, pues la guerra, la, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, los temas de China, la pandemia, etcétera. Entonces, en un contexto de mucha infla de, de inflación, pues tenemos que ser doblemente cuidadosos si vamos a moverle los impuestos. Ahora, dicho eso, en esta administración, la instrucción del presidente es no subir impuestos, no crear impuestos. Entonces, si bien vamos a transitar en esa dirección en el mediano plazo, eh, es muy oportuno lo que usted dice, don Jesús, pues irlo planeando con calma y seguramente sucederá eh, eh, una eh, iniciativas en esta dirección en la siguiente administración, en esta ya no, pero tiene que ser con mucho cuidado porque si no, eh, pues vamos a acabar eh, afectando y, y, y cobrándole a, a, a, pues a todos los que consumimos productos que detrás de ellos todos están, eh, eh, pues, pues dígame usted que no... Que no, que, que no consumimos, que no, que no contamina detrás, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo le diría, yo, yo creo que se podría hacer algo hacia adelante, es subirle el impuesto a los cigarros, al alcohol, a la comida chatarra, ¿no? ¿Para qué? Para que esos productos suban de precio y entonces en vez de irme a comprar, no sé, unas papitas, pues me compro una manzana, ¿no? Este, ¿no? O sea, para sustituir consumo a cosas... ...que no son nocivas para la salud. También por ahí hay, hay, hay un área de oportunidad. Pero el tema de, de los impuestos del medio ambiente, sin duda, sin duda, eh, vamos a llegar ahí, vamos a transitar, eh, pero no es, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Eh, y por supuesto, de verdad, este, va a estar mi correo con José Manuel y quienes, cuando estén en la Ciudad de México, con mucho gusto nos tomamos un café y tal... Este, y escuchar todo lo que ustedes tienen que aportar, ¿no? Porque al final del día este es un gobierno de todos, ¿no? Muchas gracias. Eh, doctor Francisco, quiero aprovechar para un par de preguntas que teníamos por ahí en el chat. Este, la primera es, si nos pudieras comentar cómo están tomando el tema del uh -huh. litio en el tema de la recaudación y... Otra pregunta, esta pregunta fue de Saúl del Toro, que también ya vi que por ahí tiene la manita levantada, eh, y otra pregunta de Jorge Castillo, si nos pudieras comentar eh, tú cuáles consideras que serían los principales logros en materia de recaudación en la actual administración y qué retos ves para lo que resta del sexenio. Eh, me quedaría con esas dos preguntas para darte de nuevo la, la palabra. No, bueno, la primera dijiste el litio. Sí, el tema del litio. Ah, perfecto. Sí, mira, es un tema bien, bien relevante. Eh, en el estado de Sonora eh, ya se han identificado reservas importantes del litio. Eh, el litio va a ser propiedad de la nación, un poquito eh, similar a cómo son el tema de los hidrocarburos del petróleo. Eh, ya se creó la empresa Litiomex, ya tenemos eh, al director, que es un chavo que recién, un colo, chavo de manera coloquial, un, un, un joven que, que recién regresó de, de hacer estudios en temas de medio ambiente. Eh, yo te diría que lo más importante es que el litio va a ser propiedad de la nación. Y no solo eso, se va a fomentar que las cadenas de valor que se desarrollen del litio, es decir, del litio a las baterías eléctricas, a los automóviles eléctricos. Toda esa, digamos, riqueza va a ser de todos ustedes, me incluyo, de la nación, de todos. Ahora bien, ¿cómo vamos a, a, a, a recuperar ese ingreso para que el ingreso de litio sirva para construir escuelas, carreteras, hospitales, becas, y todos estos programas sociales que han sido un nuevo paradigma en la, en la política económica del país, en, en, en la cuarta transformación, eh, es un tema que se está diseñando aún. Eh, lleva tiempo, eh, el litio, eh, hasta don, lo que he platicado con colegas del CONACYT, que, que le saben mucho, está en arcilla y cómo extraerlo, y luego litio Mex lo vende, y de lo que vende, cuánto le va a dar digamos, al gobierno, para que el gobierno pueda dar las becas y tal, está en proceso de discusión y tal, pero seguramente será algo eh, pues en línea como, como operan las, las empresas estatales, ¿no? Hay una empresa que se encarga de de, de, material, canal, de, de de extraer la riqueza y transferírsela al gobierno para que esa riqueza no le llegue a los ciudadanos, ¿no? este Aún no podría decir cuál va a ser la tasa, la tal, pues estamos, se está trabajando. Pero lo que sí tenemos que tener la certeza y, y, y, y celebrar es que eso va a ser de los mexicanos y para los mexicanos. ¿no? Esa es la primera, José Manuel, no sé si me, me, me recuerdas la segunda, por favor. La segunda era de eh, cuáles consideras que son los principales logros en, en materia de recaudación de la actual administración y los retos que ves de frente en lo que resta del sexenio. No, pues muchísimos. No, no, no, no, no. Nosotros en esta administración hemos aumentado la recaudación en dos puntos porcentuales del PIB, reduciendo la evasión fiscal, ¿no? Eh, hicimos medidas desde, por ejemplo, prohibir la condonación de impuestos. A ver, les platico. Anteriormente, por décadas, cada... Por lo menos una vez en cada administración o dos veces, sacaban un programa que decía te perdono tus deudas, borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que la última se llamó Ponte al Corriente. ¿Eso qué genera? Si yo soy un contribuyente que le debo cierta cantidad al SAT y sé que si no pago, me aguanto tres años y me lo perdonan, pues mucha gente decía, pues yo mejor me espero hasta que salga el siguiente programa de condonación, y borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, cuando los legisladores establecen en ley ya no hay condonaciones, pues la gente ya no puede usar esa planeación. Ya si no pagas, pues van a ir a hacer que las grandes empresas paguen. Y ustedes lo han visto en, lo, en, en los medios de comunicación. No, yo no se los tengo que decir. Eh, esa es una gran eh, eh, medida eh, de que sacaban esos incentivos perversos, ¿no? De, de, de, de posponer el pago, ¿no? Eh, ¿Qué más hicimos? Hicimos unas reformas para que eh, la economía digital, las plataformas, que ahora todo el mundo usa plataformas paguen impuestos, eh, hicimos un montón, de cerramos eh, en manera muy coloquial, yo a veces decía que el, el marco tributario es como un queso gruyere, está lleno como de, de huequitos, y hay incluso despachos de contadores públicos que su chamba es ir con las empresas y decirles cómo pagar menos, ¿no? Eh, y lo que hemos hecho es, no creamos impuestos, no aumentamos tasas, pero ese queso gruyere cada vez lo dejamos más como, como un rectángulo sólido de de acero, ¿no? Que ya no puedan hacerse esas prácticas, ¿no? Eh, y eso nos ha dado que entre el inicio de la administración al día de hoy, hemos aumentado en dos puntos porcentuales del PIB. Una cantidad que se compara únicamente con lo que alguna vez se aumentó con aumentar el IVA, aumentar el SR, aumentar impuestos. Nosotros sin aumentar impuestos, simplemente siendo... Eh, cerrando espacios y avenidas de evasión y de ilusión hemos avanzado en dos puntos porcentuales del PIB. Creo que eso es un gran resultado eh, que todo eh, se debe a las políticas que hemos hecho en la Secretaría, al gran trabajo que han hecho los colegas del SAT, eh, y, a, y, a, y a, si me permiten la expresión, pues mano dura, ¿no? Este, para, para, lo, para que los grandes contribuyentes paguen, ¿no? Entonces creo que, creo que ha sido muy positivo y, y, y estamos muy contentos con eso. Gracias. Sí, hace un par de semanas que teníamos igual un, un ejercicio así con Roberto Lázari. Justo nos comentaba esto de que se pare, el, el éxito en la recaudación se parece mucho a si hubieran hecho una reforma tributaria, ¿no? Este, entonces creo que sí es un es un acierto. Yo lo que digo es que hicimos una reforma tributaria silenciosa. Porque no es una reforma tributaria de aumentaron el impuesto, crearon... No, hicimos una reforma tributaria muy quirúrgica para cerrar espacios y que se pague lo que se tiene que pagar. Porque antes había miles de formas que se dedicaban a, a pagar menos, ¿no? Pero sí se hizo una reforma. O sea, si ustedes ven todas las iniciativas y todo lo que se aprobó en el Congreso... O sea, nosotros mandamos las iniciativas, el Congreso las discute y las vota. Desde el primero de diciembre del 18... A la fecha son, les podría enumerar y pasarme mucho tiempo explicándoles todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí se hizo, pero eh, en ese sentido hay una gran evasión, es un gran problema, pero bien atendido, es un área de oportunidad para aumentar los ingresos, ¿no? Y sí, Roberto, sí. gran amigo mío, sí supe que estuvo por acá con ustedes. Sí. Pues muchas gracias por, por la respuesta. Sí, nos quedamos con esto, ¿no? Es una reforma quirúrgica, se fueron al detalle, ¿no? De en el tema de evasión. Eh, nos vamos a ir con, vamos a darle la palabra a unas compañeras. Eh, María de Jesús, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Eh, yo soy del municipio de Salina Cruz referente a la inversión que tenemos, ¿no? Es una de las ciudades más importantes por el corredor interoceánico. Desafortunadamente, las empresas no han querido venir a invertir a Salina Cruz, no por el impuesto federal que pagan, sino que el impuesto municipal y el impuesto estatal. Desafortunadamente, creo, no están regularizados, ya que son aprobados por un Congreso. Y hace que las empresas no quieran invertir. ¿Cómo va a intervenir lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regularizar esos temas y no estar pagando tres impuestos? Hacen que también el comercio local, pues no quiera generar empleos para nuestros paisanos. Gracias. Perdón, María Jesús. ¿a, ¿a qué impuestos locales se refiere usted, perdón? ¿Perdón? ¿A qué impuestos locales se refiere usted? Pero. Este, Aquí el impuesto estatal pues tienen que pagar en recaudación de rentas si tienen un comercio y el impuesto municipal es licencias de funcionamiento, permisos y pagos diversos. Son tres impuestos, o sea, siempre están regularizados por el impuesto federal, pero esos dos impuestos hacen que mejor no inviertan y vienen las okay. clausuras estatales o municipales. Ok, ok. Bueno, an antes de, tal vez un poquito en, en, de preámbulo, antes de, de atender su pregunta, María José, mucha, María, muchas gracias, es, eh, como usted sabe, es, se está trabajando en el, en el tren que va a conectar de Coatzacoalcos a Salina Cruz, van a establecerse parques industriales, 10 parques industriales, 5 eh, del lado de, de Veracruz, 5 del lado de, de, de Oaxaca, eh, yo estuve ahí hace, hace un par de meses, eh, y en esos parques, eh, polos, parques industriales, se van a, eh, eh, van a van a instalarse empresas tanto de vocación, exportadora, ¿no? Que unas, o sea, imagínense, la, muchas veces se va por el, cruza por el canal de Panamá, cuando se va, digamos, del Pacífico, el Atlántico, para llegar a la costa este de Estados Unidos, cuando vienen eh, de Asia, ¿no? Eso también va a servir muchísimo llegar a Salina Cruz, el tren Coatzacoalcos y el Golfo de México, este, Estados Unidos. ¿no? En esos parques industriales, eh, no puedo entrar ahora en mucho detalle, pero van a haber incentivos fiscales que van a ser muy, muy atractivos a la inversión en esos parques industriales. Y esos parques industriales van a detonar un desarrollo en la región. ¿Por qué? Pues van a comprar a proveedores, contratar eh, eh, eh, personas que, de la región. Eso va a ser... Eh, una Eso me parece a mí algo extraordinario, eh, y se está trabajando en eso, y se está avanzando en eso. Ahora, lo que usted menciona, ahí, mire, yo tomo nota, si sí quisiera tener un poquito más de detalle, eh, a veces los gobiernos locales, yo creo que, su, que recaudan muy poco, eh, la verdad es que el predial, que es una fuente de ingresos locales, eh, está muy subutilizado. Eh, la tenencia que ahora es un, un impuesto estatal. Eh, básicamente ningún estado ya la, la, la cobra, son, son, poquitos los que realmente cobran, y creo que eh, es, no estaría yo de acuerdo con que un estado esté cobrando el impuestos, desincentivando la inversión cuando pues mejor eh, tienen, bueno, sus participaciones federales y otras fuentes de ingreso. Entonces, yo creo que ahí de nuevo eh, mi compromiso es tomar notas está mi correo electrónico y podemos profundizar en el tema, entenderlo un poco más a detalle. Eh, nosotros en el gobierno federal, pues no, no tenemos competencia para eh, influir, pero sí para entablar un diálogo con las, los funcionarios eh, eh, eh, locales. Pero lo que usted apunta, pues sí pareciera que... Eh, hay que discutirlo, hay que entenderlo, a ver cuál es la racionalidad y ver hacia dónde se podría transitar, porque no, eh, desde luego que, cual, que los impuestos locales desincentiven la inversión, pues no es algo deseable, ¿no? Muchas gracias. Pues vámonos eh, con otra compañera, por acá está Maritza, Maritza Elizabeth. Hola, buenos días. Tardes, creo que allá. Maritza Frías, de Ensenada, Baja California. Este Compañero, sí, estaba ahorita hablando referente a la prohibición eh, sobre la evasión de impuestos. Eh, yo tengo una pregunta así muy, muy concreta. Eh, si se ha repensado cómo evitar esa evasión de impuestos dentro de las empresas transnacionales. Nosotros estamos en una zona fronteriza, por lo tanto eh, regularmente la mayoría de las personas, eh, no todas, pero pues yo creo que gran parte de la población trabaja en, en empresas maquiladoras o incluso fábricas y se lleva una práctica que es muy común, se les paga el salario mínimo a los trabajadores y si trabajan producción, se los pagan, lo mencionan ellos por fuera. Esto no se ve reflejado en Hacienda y por ende, pues trae una problemática a futuro a largo plazo en cuestiones de los trabajadores en el sistema de pensiones. Porque eh, si uno puede ganar 1.300 pesos, probablemente esté ganando 2.500 sin embargo, a lo mejor en la nómina le salen 800, 900 pesos. Entonces, eh, ahí creo que sí nos ha hecho falta como pues a, a los gobiernos como poner más atención en, en esos casos. Porque al momento de que una persona, por ejemplo, tiene un, un accidente este, eh, por relación laboral, pues realmente no les alcanza ni siquiera para el día a día. Si tiene que estar incapacitado cuatro o cinco días, ahí se ve reflejado esa evasión de impuestos, porque tampoco se se contribuye ni a seguro social, ni, o sea, ni, ni al SAT, o sea, ni como empresa ni como trabajador. Entonces yo ahí siempre he visto esa problemática, pero nunca ha habido algo que, que resuelva realmente. Y la, como menciono, eh, siendo una parte que estamos en la zona fronteriza, pues llegan personas de todo el país okay. Okay. y la mayoría termina trabajando en las empresas maquiladoras o las fábricas. Este, no sé si, si, si tenga alguna respuesta a eso. Por, no, no Mar Maritza no, muchísimas gracias. Yo creo que aquí de nuevo, este yo lo que le pediría es... Eh, Envíeme, por favor, una nota eh, aterrizando, poniéndome la, la, la problemática, el nombre de, de dónde se están dando estos abusos. Eh, y, y pues el lunes mismo eh, lo, se lo transmito a los colegas que son los que regulan y, y, y ven que esto, que esto no suceda. Eh, pasan muchísimas injusticias y nuestro trabajo es atenderlas, pero a veces... Eh, yo desconozco de esta problemática, pero usted la plantea, pues tenemos que hacer algo al respecto. Yo creo que eh, ahí, eh, eh, José Manuel, por favor, eh, a través tuyo que nos envíen una nota con la problemática y, y ver que se atienda de, de inmediato, ¿no? Esto, pues por supuesto que es algo que, que no, no se de, puede permitir y, y que no debe de continuar. Eh, yo lo desconozco, eh, en, eh, y, pero me comprometo también a, a ver de qué forma se puede... Se puede y sin duda se, te, se tiene que atender, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Eh, nos vamos por acá. Tenemos a nuestro compañero Moisés Cruz. Adelante. Compañero Moisés. Eh, sí, sí. Sí, ya estoy acá. Este, hola Francisco, este, buenas tardes de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca. Eh, regresando un poquito a, a la plática cuando iniciaste, sobre el tema que comentabas o la frase factura o sin factura, este, bueno, también hay otras, otras frases más ¿no? Este, para ...para la cuestión de evasión de impuestos... ...este... ...y me viene a la mente el sector de la construcción... ...en donde con certeza te digo que hay muchos evasores fiscales... ...desde los más grandes hasta los más pequeños... ...y pues esta evasión lo hacen a través de varios métodos, ¿no? Este, lo más común, pues... ...venía siendo la compra de factura... ...este... ...y pues mi pregunta en específico sería si el SAT ha tomado acciones sobre cómo erradicar estas eh, prácticas nocivas, ya que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo es que la corrupción se debe erradicar de la vida pública del país. Esa sería mi pregunta. No, muchas gracias, don Moisés. Eh, fíjese que en el caso de, de, de las facturas eh, apócrifas del IVA, ¿no?, eh, aquí en, en la Ciudad de México, no sé los que han estado en el centro histórico, eh, uno camina hacia el oriente, dos cuadras, y se llega a un lugar que se llama la, eh, San, la Plaza de Santo Domingo. Eh, uno va caminando ahí y se le acercan personas a venderle facturas. O sea, es inaudito. Eh, eso es, ha sido, bueno, ya no pero hasta hace unos años era una cosa. Eh, las empresas que venden facturas falsas eh, llegaron a ser una industria, eh, y lo voy a decir abiertamente, eh, similares al crimen organizado. Eh, similares al crimen organizado. Eh, una de las primeras medidas que se tomaron en esta administración es tipificar como delito grave la facturación falsa, porque llegó a ser eh, una industria de cientos de miles de millones de pesos. Eh, eh, empresarios medianos, ni siquiera grandes, compraban eh, eh, facturas falsas, inflaban sus deducciones y luego pedían devoluciones. Eh, al tipificar eso como delito grave, y, y aquí voy a hacer un comercial de, de cómo... cómo ¿cómo se evita que una persona cometa un crimen? Hay dos formas. Elevar la probabilidad de cachar a esa persona y o elevar la sanción una vez que lo cachas, ¿no? O sea, generalmente en, en, en los abogados pues creo que así lo ven. Si yo aumento la probabilidad de, de, de, de darme cuenta que alguien está cometiendo un ilícito, pues la persona va a sentir que es muy probable que lo cachen y a lo mejor eso hace, evita que lo cumpla. La otra es si te cacho, elevo la, elevo la sanción, ¿no? Eh, entonces, son esos dos mecanismos para eh, prevenir que se cometan actividades ilícitas, digamos, en materia fiscal. Lo que se hizo es ambas cosas. Se tipificó como delito grave eh, la, la, el tema de las facturas falsas y se elevaron las sanciones. Eh, eso dio como resultado en, en, en, ya en 2020 que eh, estas empresas que se dedicaban a, y hay eh, casos mediáticos de, de personas prófugos de la justicia, por eso y con fraudes de miles de millones de pesos, eh, que eh, se, sin duda no se eliminó, pero se disminuyó muchísimo con estas medidas que fueron cambios al Código Fiscal de la Federación. Eh, de ya esto no se va a permitir, y se va a perseguir y se va a sancionar, ¿no? Eh, de que desafortunadamente se den casos y se sigan dando casos eh, es, es todavía el área de oportunidad en el que tenemos que seguir trabajando. Y de nuevo, si ustedes saben, por favor, a través de José Manuel, y yo con mucho gusto se lo transmito a mis colegas del SAT, de la Procuraduría Fiscal, porque esto no se vale, no se vale no se vale porque son recursos que tendrían que destinarse a inversión, a programas sociales y que eh, eh, no, no, no se están recaudando por estas prácticas abusivas. ¿no? Pero a, a lo que voy es que sí se, se hicieron cambios al Código Fiscal de la Federación, donde se aumentó la, las sanciones y se tipificó como delito grave y eso ha reducido eh, de manera muy importante estas prácticas que, repito, llegaron a ser unas industrias de tipo de crimen organizado, ¿no?, lo de las facturas falsas. Gracias, doctor Francisco. Eh, nos vamos a ir así alter alternando, ¿no?, una compañera, un compañero. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, esta, ¿quién?, nuestra compañera Ángeles. Igual, si pudiera prender su cámara, estaría súper bien. Compañero Ángeles, si ¿sí nos escuchan. Sí, está. aquí estoy. Buenas tardes. Mire, no puedo, no tengo la cámara prendida porque también se va la señal. Entonces, ahorita por un momento la voy a volver a apagar. ¿Está bien, sí, compañero? Sí, compañeros. Bueno, escuchando. Y lo lo aquí mismo pasa a, a mí con el Internet. Sí, aquí, aquí a Francisco Javier Arias me dice que pues, es, ellos establecen las reglas del juego. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con respecto a la recaudación de, de pagos en los mercados sobre ruedas? Específicamente, pues, este, bueno, por ejemplo, bueno, no, te, no me presenté, soy de aquí del municipio de cocotlán del Estado de México, y pues nosotros los días lunes bajamos a la a la comunidad islahuaca que también es un municipio que establece que los días lunes hay plaza entonces a lo que a lo que también me refiero es de que pues lo el ayuntamiento pues se dedica a cobrar piso o sea a cobrar este el área que ocupan los puesteros bueno eso es con respecto a dónde se se va ese dinero y en qué se ocupa dos ¿quién regulariza también los precios de la, canaza, de la canasta básica este cada vez que vamos a los a las compras pues nos dicen que porque pues hay alza en, en el consumo de la gasolina que los productos están ya muy caros y todas esas cuestiones bueno sabiendo yo sabiendo de que este pues de que la la situación eh, no hay alza de, en el en el consumo de las gasolinas entonces bueno uno pues pone esas, esa bueno, ponemos de ejemplo esa situación, pero entonces ahora lo que yo voy, ¿a dónde? ¿O quién regulariza eh, todo ese dinero que llega a los ayuntamientos? No, muchas gracias, señor Ángeles. Mire, eh, estos temas de, de, de los impuestos se dividen en, en los impuestos de la federación y luego los impuestos... Y los, las cuotas de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Eh, yo eh, creo que sí tenemos que tener desde la federación un diálogo más cercano para atender estas problemáticas. No son, digamos, facultad de, de la Secretaría de Hacienda eh, los temas eh, ya particulares de cada municipio. Aquí de nuevo, y, y espero no sea muy repetitivo, tomo nota, eh, pero... Eh, están ahí, están en ese nivel, a nivel municipal, y que eh, la federación pues no, no interviene en, en ese tipo de, de contribuciones. Eh, lo que sí es importante, eh, y, y tomo nota, para ver de qué forma eh, pueden, se puede solventar esto. Ahora, en el tema de los, de los precios de la inflación que estamos viviendo, es importante eh, reconocer que es una inflación que viene no de, la, de las características de la economía mexicana. Eh, cuando Rusia invade Ucrania, eh, uno de los principales productores de granos, eh, también se interrumpen eh, suministro de gas natural, entonces empiezan a haber escasez, es, escasez a nivel global que aumentan los precios. ¿no? Eh, el otro tema, el, el, el aumento en el precio de las gasolinas en todo el mundo, entonces, nosotros en México, como somos una economía eh, que está sujeta también a los vaivenes de la economía global, pues nos pega la inflación. Entonces, lo que sí hemos hecho, y creo que de manera exitosa desde la Secretaría de Hacienda, es, y algo muy importante, que las gasolinas no aumenten como han aumentado en otras partes del mundo, tiene un efecto que... Eh, si no se hubiera hecho, la inflación ahorita estaría en 14% cuando la tenemos en 8%. O sea, nos ha costado, lo hemos financiado con los ingresos petroleros para subsidiar las gasolinas, y eso ha ayudado porque si suben las gasolinas, sube el, el transportar mercancías y eso se genera, se refleja en mayores precios. ¿no? Eh, también el, la canasta básica, el, el programa de, de contención, el presidente a, a, a, ya anunció el, la, la fase 1, la fase 2, También nos ha ayudado a que, si bien tenemos una inflación eh, no deseable de 8%, podría ser mucho más alta. Creo que tenemos que reconocer eso eh, y eh, también reconocer que ya llegó a su tope la inflación. Ya lo que viene, eh, no quisiera decir, o tal vez decir, lo peor ya pasó, ya viene. Ya llegamos al tope, la, la situación va a mejorar por todas estas medidas que se han tomado y que espero que nos volvamos a ver, que me vuelvan a invitar y ya estar hablando de tasas de inflación más bajas, ¿no? Eh, el problema que usted menciona de, del tema del municipio, de nuevo, por favor, eh, comuníquese conmigo vía correo electrónico, tal vez mi teléfono, y veamos de qué forma puede haber un diálogo con las autoridades correspondientes para sensibilizarlos de, de la problemática que usted menciona, ¿no? Ok, gracias. Gracias, doctor Francisco. Eh, yo voy a aprovechar ahí una pregunta <ríe> con, el, con el tema del, del paquete económico. Eh, entonces, la, digamos, la perspectiva que están considerando en el paquete económico es justo que la, que la inflación eh, para el próximo año, si bien a lo mejor no, no, no, no baja a, a niveles previos a toda esta crisis que vimos, pero sí al menos ha alcanzado un tope. ¿Es la consideración del paquete económico? Sí, y, y, y creo que lo podemos ver. En las últimas tres quincenas, la inflación ya, ya se nota que ha, que ha llegado a, a un pico. Ya no ha seguido aumentando. Ya se ha mantenido en niveles de en términos, si la memoria no me falla, 8.77, 8.76, 8.75, y ya eh, se va despresurizando y esperamos que para 2023, que es donde estamos ahorita trabajando en el presupuesto, ya en el primer trimestre, a, a lo largo de 2023, ya vaya convergiendo. Eh, si pareciera que no va a regresar a 3%... Eh, a mediados del próximo año, como quisiéramos, como, como que ha sido el, el, el objetivo 3%, tal vez no, pero sí ya se va a ir aproximando probablemente a 3.5, 4 a lo largo del año que viene. Ahora, también una de las cosas que creo que tenemos que estar eh, muy eh, celebrar de, de las cosas que hemos hecho en la cuarta transformación es el aumento en el salario mínimo. Nunca antes, nunca antes habíamos tenido aumentos en el salario mínimo como se han dado en esta administración y eso ha hecho que a pesar de la inflación, eh, en muchos hogares eh, se ha podido mantener la capacidad y el poder adquisitivo porque los salarios han aumentado, ¿no? Eh, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir monitoreando quincena a quincena la inflación. Eh, se anunció ahora recientemente en la parte 2 del, del PASIC, que es el programa de contener la inflación, eh, y pues está dando resultados porque, eh, y los resultados se ven en, en, en un concepto que se llama el contrafactual, es decir, ¿qué hubiera sucedido si no hubiéramos hecho estos, estas acciones? Y si no hubiéramos hecho estas acciones, esta inflación que mencionaba yo, 8.7, sería de 14. Eh, yo... Eh, me sorprendo cada vez que voy y compro el kilo de huevo, las tortillas. Están aumentando. Sin embargo, eh, están aumentando muchísimo menos de lo que aumentarían sin las medidas que se han tomado eh, por instrucciones del señor presidente. ¿no? Super, muchas gracias. Eh, le vamos a dar la palabra a un compañero, eh, Filemón Bernardo. Adelante. Gracias compañero, muchas gracias eh, Pues muy buenas tardes a todos, a todas Pues Francisco, la verdad me da mucho gusto eh, Que haya, que el día de hoy hayas abordado muy claramente Este tema de las finanzas públicas Este tema normalmente pues, es muy interesante ¿no? Y por lo menos yo creo que nosotros deberíamos como mexicanos tener por lo menos una noción básica, ¿no? Eh, nada más dos preguntas. Eh, actualmente, en la estructura de ingresos del gobierno federal, eh, ¿qué porcentaje está aportando el petróleo? Es decir, por la venta de petróleo o por los ingresos petroleros, eh, ¿qué porcentaje a los ingresos a los ingresos federales? no? Yo recuerdo que antes, hace 15, 20 años, eh, más o menos, ...se hablaba de una aportación de una aportación del 70-75%, o sea, dependíamos mucho eh, de los ingresos petroleros. Y, y la segunda pregunta es, eh, veo que en los indicadores eh, que mostraba Francisco hace rato... Eh, ...están previendo un precio eh, promedio por barril para el siguiente año de 68 dólares, creo que es lo que vi en los indicadores... Eh, actualmente están en 90, al día de hoy creo que están en 94 dólares el precio por barril. ¿Qué factores están considerando ahí para, para, para tener ese, o para prever ese precio eh, para, el siguiente, para el siguiente año? ¿Cuáles son los factores relevantes ahí para tener esa reducción en cuanto al precio del petróleo? Muchas gracias, esas son las dos preguntas que... que no, que don hacer. Filiamón, al contrario, este, no, qué, qué buenas preguntas, qué buenas preguntas. De hecho, ahorita me varé para, para sacar un, un folder pero desafortunadamente no están los cuadros que, pero lo tengo en la memoria. Yo pensé eh, que no y, querías escucharme. No, no, no, fui por, fui por mi mochila porque ahí pensé que tenía Gracias. el cuadro con la cifra exacta. No, no, no, Filemón, como cree? No, mire, eh, históricamente un problema, y es un problema que le pasan a las economías que dependen de ingresos petroleros o, por ejemplo, en Chile, dependen del, del, del, del, del cobre, ¿no? Chile es un productor de cobre. Los países que dependen mucho de sus ingresos de extracción de materias primas o de recursos naturales, eh, son vulnerables. ¿Por qué? Porque como esos precios se determinan en el mercado internacional, pues hay épocas en las que si está alto, pues nos va bien eh, y cuando el precio baja, pues nos va mal. Entonces eh, algo que hemos hecho desde el inicio fue reconocer que eh, vamos a tener el petróleo, vamos a producir nuestras gasolinas, vamos a tener esta, digamos, autosuficiencia, pero eh, no hay que confiarnos de que para poder financiar, eh, digamos, a mí me encanta hablar del programa de adultos mayores que es, que es extraordinario, las becas, todos los programas sociales y de bienestar. Si nosotros nos confiamos que vamos a financiar eso con los ingresos petroleros, pues estaríamos eh, teniendo un riesgo alto de que eh, pues el precio sube y baja, y cuando baja, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Entonces, esta palabra que me gusta, despetrolizar los ingresos, es algo deseable, es algo responsable, es algo prudente, y es algo que hemos hecho. Eh, la memoria no me falla, es hacer cerca de 1.5, 2 puntos porcentuales del PIB, cerca de 600 mil millones de pesos, lo que nosotros tenemos de ingresos petroleros, pero los ingresos totales son cerca de 6 billones de pesos. Entonces, eh, es una proporción menor y cada vez menor lo que nosotros eh, dependemos del petróleo. No significa que no es importante, al contrario, es muy importante, eh, es muy importante tener el petróleo, es muy importante, eh, pues, esta, esta analogía, ¿no? Pues, yo produzco naranjas, pero compro el jugo de naranja. Pues, diríamos, pues, ¿por qué? Pues si produce naranjas, pues, también hace el jugo de naranja y véndelo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos a tener nuestro petróleo, vamos a refinarlo, vamos a tener nuestras gasolinas, eh, vamos a poder... Eh, que las gasolinas que tienen un impacto en los costos de producción eh, no aumenten, es lo que estamos haciendo, eh, y cada vez mejor depender de los impuestos que genera la actividad económica, del IVA, del ISR, de los impuestos especiales. ¿no? Entonces, eh, a su pregunta concreta, desafortunadamente no estaban aquí <ríe> las cifras, pero sí son alrededor, alrededor de dos puntos del PIB, ha ido cayendo. En, en los años 80 era la mitad o más de la mitad. Ahora ya es una eh, proporción menor que la hemos ido acentuando en esta administración con las medidas que, que platicamos, ¿no? Eso con respecto a su primera pregunta, eh, espero a, eh, atenderla, y si no ahorita usted me dice y, y, y ahondo más. Eh, la, la, segunda, la segunda pregunta que, que usted hace sobre eh, cómo... A ver, me, ¿me repite la segunda otra vez, nada más para, para no errarle? Sí, en los indicadores que mostrabas en los, los primeros láminas de hace rato, uh -huh. eh, eh, se mostraba un precio, están previendo un precio por sí. barril para el siguiente año de 68 dólares, ¿no? Claro. Eh, el, al día de hoy creo que están en 94. Eh, esa era la pregunta, que ¿cuáles son los factores preponderantes que sí. están considerando para sí. llegar a ese precio? No, no, no, este, lo, lo, lo voy a contradecir, don Filemón. Creo que está en 80. Si la memoria no me falla, cerró en 80 antier. No sé si 90. Ahora, eh, la, el precio del petróleo en, en, en, a mediados de 2020, no sé si, si seguramente muchos de ustedes lo saben, llegó a ser negativo. En los futuros el precio era negativo. ¿Eso qué significa? Que las empresas eh, pagaban para que se lleven su petróleo, porque nadie nos tenía dónde almacenarlo. Llegó a ser negativo. Siete, ocho meses después, llegó a estar a más de 100 dólares por barril. Es una variable eh, extraordinariamente volátil y, por lo tanto, sumamente difícil de predecir. Eh, ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros eh, estudiamos toda la serie estadística del precio de la mezcla mexicana, hay, hay los precios del petróleo, si ustedes lo buscan en internet, dependiendo de la calidad y del, y del país, pues son, son muchísimos precios, ¿no? Eh, y eh, hay ciertos mercados en los que se llaman los mercados de futuros, donde se compra por adelantado el precio, ¿no? Hay empresas que dicen, yo te doy un contrato y te compro el barril dentro de seis meses a tanto, ¿no? Esa información nos sirve un poquito para ver en cómo va a estar el precio hacia adelante. Eh, entonces, hacemos un ejercicio y hay un todo un equipo de, de, en la secretaría que hace todo este análisis para poder tener la mejor estimación de cómo va a estar el próximo año. Eh, eso tiene que ser con mucho cuidado, porque si nosotros, ustedes dice 68, pero ¿qué pasa si es 50? Nos vamos a quedar cortos. ¿Qué pasa si es más alto? Pues vamos a tener más ingresos y se va a quedar dinero sobre la mesa que pudimos haber usado para inversión en infraestructura y tal. Entonces tiene que ser con mucho, mucho, mucho cuidado. Eh, actualmente está como en 80, pero toda la información que hay eh, en cómo se está comprando y vendiendo, que si la OPEP va a reducir la, la oferta o la va a aumentar, Qué si, que va a pasar con, con, con, con Rusia. Toda esa información, eh, toda esa información indica que en promedio será 68. Ahora, puede ser que a principios de año esté. es el promedio de 68, ¿no? Para los 12 meses de 2023. Puede ser efectivamente como usted dice, si ahorita está en 80 eh, y en enero está en 80, pues eso es en enero, pero febrero, marzo, abril, ¿qué tal julio, agosto? Ya creemos que va a estar en, en 55, en 60, etcétera Entonces es un precio promedio que considera toda la problemática geopolítica que está pasando en el mundo y toda la información oportuna que sí nos orilla a ese precio de 68. Dicho sea de paso, no es un precio discrecional de la Secretaría de Hacienda. Hay una ley que se llama la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, donde se establece también unos criterios para calcular ese precio. Y ese es el precio que nosotros enviamos al Congreso y que las y los legisladores están también analizando y que ellos pueden modificarlo, ¿no? También, esa es la propuesta de la Secretaría. Yo le diría que es una propuesta eh, muy eh, razonable, prudente, y que eh, pues bueno si usted dice que 90 pues ojalá que sí sea eso no pero pero pareciera que va a estar en 68 señor entonces eh, pero es muy buena pregunta no no no es fácil no es una tarea menor pronosticar ese el precio del petróleo eh, y ahora lo, lo consideramos en 68 para el próximo año no, no espero ahora sí, si no me dice y con mucho gusto eh, abondo más no bien bien muchísimas gracias sí, muchas gracias Muchas gracias, doctor Francisco. Pues se nos está acabando el tiempo. Eh, vamos a dar la, la palabra a una persona más para una pregunta. Est regresamos contigo, este, doctor Francisco, y después iremos eh, con unas conclusiones por parte del encargado de las capacitaciones de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, nuestro compañero Carlos Viteri. Eh, nos toca darle la palabra a una compañera por lo cual le daremos la palabra a nuestra compañera Miriam. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la exposición. Y bueno, pues, este bueno, lo que entendí en todas estas exposiciones, dicen que una de las políticas para conseguir equilibrio entre los que más tienen con los que menos tienen es mediante el pago en impuestos de lo que se consume. Entonces yo quiero felicitar a nombre de las mujeres, porque lo que menciona este dato importante sobre quitar a tasa cero al impuesto de productos de uso de higiene femenina. ¿no? Estos productos eh, son costosos, o mejor dicho caros, porque en su mayoría es, yo considero que están eh, elevados los productos y que efectivamente en familias, eh, con escasos recursos y familias que donde la mayoría de sus integrantes son mujeres, pues hay un gran eh, eh, eh, gasto mensual en las familias. ¿no? Entonces también me gustaría saber qué otra política tributaria está justamente para ejercer este equilibrio eh, por cuestiones de género, como lo que menciona Francisco, que incluso las mujeres económicamente perciben menos que los hombres, ¿no? Me acuerdo que era como el 20%, algo así mencionaba. Y que aún así, por ejemplo, se hacen estos gastos que no es equiparable con los hombres, ¿no? Es cierto, los hombres utilizan artículos, eh, a lo mejor de aseo personal, como los rastrillos. Pero no sé, por ejemplo, algunos productos para las mujeres, como los anticonceptivos, este, los cosméticos. Estábamos viendo si los cosméticos eran producto de necesidad o no es necesidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los trabajos se puede ir maquillada o no se puede ir maquillada, ya serían cuestiones personales, pero también en los hombres. Yo no he visto, o no sé, si puedan ir rasurados o no rasurados durante un año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A eso es a lo que voy. ¿Qué otras políticas eh, de impuestos o en beneficio a las mujeres se aplicarían? Y otro punto que estamos justamente abordando, mi equipo, y yo es este a ver si nos da una cita para abordar justamente, nosotros estamos tratando el tema de alimentación. Cómo, por ejemplo eh, los productos ultraprocesados ha ido desplazando justamente la gastronomía, la alimentación tradicional, y que muchos de estos productos, como los que mencionan, los refrescos, son nocivos para la salud, ¿qué otros alimentos ultraprocesados ya tienen estos impuestos? o que eh, se consideran por su etiquetado ya nocivos para la salud. Muchas gracias. No, muchas gracias, Miriam. Eh, no, excelente, excelente intervención. Fíjate que eh, políticas para eh, trabajar en la agenda de equidad de género eh, hay muchísimas, están eh, en discusión, te podría yo decir, eh, Temas de deducciones para la construcción de guarderías y sistemas de cuidados. Te podría decir incluso eh, un subsidio para la contratación de mujeres, es decir, cuando una empresa contrate a una mujer, eh, tenga un, un, un, una deducción adicional, ¿no? Eh, y eso podría incentivar... Eh, que, eh, hay muchísimas, las estamos discutiendo, eh, no quisiera adelantarme y tampoco quisiera que comprometerme a, que, a que, que efectivamente las vamos a enviar al Congreso porque tienen que pasar filtros. Yo en lo personal eh, estoy trabajando en varias de ellas, pero todas al final del día tienen el común denominador de eh, reducir el impuesto que, pasa, que paga una mujer en relación al que paga un hombre y por lo tanto hacer más, eh, reducir el costo fiscal laboral y fomentar eh, el, el, la contratación y la participación laboral de las mujeres. Son políticas eh, que se tienen que analizar con muchísimo cuidado por el, la pérdida recaudatoria, por los beneficios y que las tienen que aprobar mis jefes. Entonces, <ríe> por eso no me puedo comprometer, pero de que estamos trabajando, estamos trabajando, vamos a avanzar en, en esa... En esa en esa agenda eh, lo de la tasa cero de productos de higiene de FMI, creo que es algo eh, que está padrísimo que pocos eh, países en el mundo lo tienen eh, y va, y vamos vamos vamos vamos en, vamos en eso no eso con respecto a, a, a, a, a su primer comentario y el segundo eh, extiendo y se los digo de corazón a través de juan manuel digo veo que somos 270 participantes pero si nos coordinamos con muchísimo gusto, eh, las yo estoy en las oficinas del centro, en el Palacio Nacional. Eh, podemos eh, eventualmente organizarnos y sentarnos en, en la oficina con mi equipo, platicar, escuchar sus propuestas. Yo creo que muchos, much ustedes tienen unas propuestas muy, muy importantes y muy, muy interesantes porque son quienes están... Eh, Afuera de los escritorios de, de, de los funcionarios de Hacienda, ¿no? Los que lo viven, los que, los que creo que pueden aportar muchísimo, y nosotros estamos a sus órdenes, nosotros trabajamos para ustedes, ¿no? Eh, cierro aquí con esta respuesta, Juan Manuel, José Manuel, y, y, y atento a, a lo que a lo que siga. Muchas gracias, doctor Francisco, por, por la disposición. Este, sin duda, pues ha sido una, una sesión y son temas sobre todo que a veces no, no discutimos mucho y pues cuando lo hacemos, pues surgen muchas preguntas, ¿no? Nos podemos quedar aquí igual un buen rato platicando. Pero bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el, el tiempo. Y para cerrar con, con la capacitación del día de hoy, eh, le daré la, la palabra al encargado de las capacitaciones en la Escuela Nacional de Buen Gobierno, Carlos Viteri para que nos comparta algunas reflexiones o conclusiones eh, e ir perfilando el cierre. Adelante, Carlos. Muchas gracias, José Manuel. Un inmenso agradecimiento, Francisco, por esta exposición tan didáctica, tan comprensible, sobre un tema tan importante como es la política tributaria eh, para todo país, porque un país eh, tiene que sacar recursos, obtener recursos eh, para transformarlo en servicios públicos para la sociedad y pues la experiencia de México y la experiencia de Ecuador que hemos escuchado son experiencias que nos eh, colocan en, en el centro de nuestra atención temas sumamente importantes, sobre todo siendo países muy distintos en muchos aspectos y para empezar en tamaño, por ejemplo, eh, pues eh, sin embargo, hemos abordado eh, experiencias sobre procesos que guardan muchas similitudes. Eh, Diego Martínez nos habló de la, de la experiencia de Ecuador en un proceso progresista de 10 años, liderado por Rafael Correa, como todos ustedes conocen. Y ahora México está viviendo este proceso liderado por Andrés Manuel, el proceso de la cuarta transformación. Y cómo podemos evidenciar la gran diferencia que existe la política fiscal, la política tributaria en un régimen neoliberal, en un periodo neoliberal, versus el proceso eh, de transformación progresista. Eh, situaciones comunes, ¿no? Eh, de que los que más tienen son los que se han dedicado y se dedican a evadir, a eludir e inclusive, e inclusive a provocar, eh, fraudes fiscales eh, de, de grandes eh, consecuencias eh, negativas para nuestras sociedades, ¿no? Eh, Fra, eh, Francisco mencionaba inclusive, por ejemplo, el tema de la facturación falsa, ¿no? Que llegó a, a niveles similares, muy parecidos a los, que, a los, a los impactos y, y a las dimensiones eh, económicas eh, con los que se mueve el crimen organizado. Eso es, eso es tremendamente increíble, ¿no? Y Diego nos hablaba de cómo eh, lo, las élites económicas, los grandes grupos empresariales, se dedicaron, cuando tenían sus gobiernos neoliberales, se dedicaron a, eh, a, a formalizar el fraude, a legalizar el fraude mediante escudos fiscales que estaban normados, ¿no? Una serie de escudos fiscales. Eh, una maraña de, de, de, de trampas en los que se ocultaban los negocios entre, entre, los, entre los socios en los que se una, una suerte de jungla en los que no se podía identificar cuáles eran los accionistas cuáles eran los los grupos de interés que estaban allí y, y que no pagaban impuestos no otro dato importante el tema de los negocios en los paraísos fiscales por donde se fugan los recursos, recursos que he dicho sea de paso, eh, por los que no pagan impuestos, es decir, lo, las fuerzas fiscales para no pagar impuestos en los países. Todo aquello con el que han tenido que enfrentarse y se está enfrentando los procesos progresistas, ¿no? Y con principios sumamente importantes, no solamente recaudatorios, sino también distributivos se ha hablado de la justicia distributiva ¿no? y se han hablado de principios sumamente importantes, tan, tan sencillos como aquel que el, que el que tiene más, obviamente tiene que pagar más, y el que tiene menos, paga menos impuestos o dependiendo de las situaciones en países tan desiguales, inclusive a no pagar impuestos y allí el tema de la perspectiva de género que ya se ha mencionado, que menos mal menos mal eh, nuestros países van avanzando, pero avanzan en procesos progresistas, o sea, el modelo, el modelo de la política eh, tributaria de un proceso de izquierda, de un proceso progresista, es re, eh, sustancialmente dis distinto a la política tributaria de una, del modelo neoliberal, eh, neoliberal que elude, neoliberal que, que evade impuestos y que perjudica al país, porque eh, en las dos experiencias hemos visto la enorme importancia de, de las recaudaciones, eh, para traducirlos estos, en servicios que retornan a los contribuyentes, en servicios de calidad que le ponen a las instituciones eh, cercanos a los ciudadanos, ¿no? Y cuando aquello no ocurre, como en el caso de Ecuador, tras eh, en los últimos oh, cinco años, tras el golpe eh, de Moreno que empezó una regresión, se vuelve a la etapa anterior, en donde las políticas públicas son las sacrificadas donde la educación empieza vuelve a ser una educación solamente para los privilegiados una educación de pésima calidad infraestructuras des destrozadas servicios de salud igualmente eh, totalmente deteriorados y luego viene todo el tema de, de desempleo etcétera etcétera etcétera o sea es decir una política tributaria que solamente beneficia a las elites no y que perjudica a las grandes eh, mayorías eh, que tiene de la mano que lleva consigo el deterioro de las políticas públicas. Esta importancia y esta revolución tributaria que lo podríamos llamar solamente es posible gracias a un proceso progresista, a un proceso de transformación basado en principios, pensando en las grandes mayorías, pensando en la equidad, pensando en la equidad distributiva y pensando para construir una sociedad de justicia para todos y para todas. Muchas gracias Francisco, muchas gracias a Diego también por estas eh, pláticas tan, tan eh, didácticas, tan enriquecedoras que nos dejan grandes enseñanzas yo he aprendido muchísimo muchísimo y veo que realmente en este tema que es muy poco visible para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros ¿no? eh, esto nos permite a nosotros dimensionar cuán diverso es el ámbito de, de lucha, el campo de batalla para ponerlo de alguna manera para construir un, una sociedad realmente de justicia. Vamos avanzando. Muchas gracias a todos y a ustedes, queridos eh, diplomantes, queridos compañeros. Vamos adelante, seguimos en la lucha y venceremos. Muchas gracias, gracias. Carlos. Pues gracias. a nombre del de, de presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas, y de la secretaria técnica y encargada de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, Diana Paniagua, eh, Nuestros más sinceros agradecimientos, eh, doctor Francisco, y a Diego, los ponentes que tuvimos el día de hoy, y pues damos por clausurada la, la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, ¡Pá! que me ¡Pá! inviten a todos. Gracias, gracias, gracias por pues luego. Gracias, gracias. gracias. gracias